...instalaciones del primer parque industrial de, de nuestro distrito... ...70.000 metros cuadrados de naves... Eh, ...más de 1.500 puestos de trabajo... ...nos están acompañando... ...pequeños y medianos comerciantes... ...industriales de Burlingame, pymes... ...que entienden que, que en algún momento... ...y nosotros acompañándolos... ...vamos a volcar a la Argentina nuevamente... ...y, y si os quiera a fin de año... ...un modelo de trabajo y producción... ...que en definitiva es lo que, lo que pone en marcha... La, ...la virtuosa rueda de la economía, ¿no? Así que vi, disfrutando de ver esta... Estas obras, comprometidos también con, con la industria local y, y regional y, y bueno, y mirando una, una obra de infraestructura de primera y de hidráulica de primera que, que va a contener absolutamente todas las, las normativas vinculadas a, al cuidado del medio ambiente, no cada nave con su planta poladora eh, Nosotros no, no vamos a instalar aquí ningún tipo de industria que, que contamine el medio ambiente, así que. La verdad que estamos muy contentos ver estos 70.000 metros cuadrados, estas 14 hectáreas y esperando agosto. En agosto va a estar absolutamente todo terminado para que, para que pueda empezar a funcionar. ¿no? Y en definitiva que los vecinos y las vecinas de Burlingame puedan contar también con, con la posibilidad de tener mano de obra en el parque industrial. ¿no? Vemos la infraestructura de primer nivel. Este va a ser el mejor parque industrial desde el punto de vista de la infraestructura y de las obras hidráulicas de la provincia de Buenos Aires. Y va a estar en Urlingan y es de nuestro distrito, y está a la vera del Camino del Bonaire, que pueda facilitar los accesos, los egresos y, y la comodidad también, no para todo lo que tiene que ver con, con la logística. Así que eh, lo esperamos con ansias. Eh, hoy recorremos con, con más de 50 empresarios locales, comerciantes locales que están viendo esto maravillados y que, y que pone el Estado Municipal, que pone al gobierno de Burlingame, que pone este municipio, a pesar de las dificultades y, y de ver un gobierno nacional que apuesta a la timba financiera, nosotros creemos que, que el modelo que tenemos que imponer, eh, si Dios quiera, fin de año en Argentina, es el de la producción y del trabajo. Y aquí va a estar la producción.